bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva promo de la mano del exchange binance en la cual podemos llevarnos bastante dinerito simplemente por realizar una serie de acciones muy sencillas como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo acerca de qué es y cómo funciona binance también te explicamos cómo crear y validar tu cuenta algo muy importante para poder participar en este tipo de eventos y también te presentamos diferentes opciones y herramientas financieras así como también su sección de marketplace de NFTs los cuales realmente están teniendo muchísima repercusión bien y en este caso para esta promoción van a regalar 50.000 dólares en Binance Gift Cards en estas tarjetas regalo la promoción acaba de empezar tenemos 7 días y 8 horas restantes ha empezado hace realmente muy pocas horas y de hecho tenemos actualmente únicamente 71 personas participando algo realmente muy bueno porque estos 50.000 dólares se van a repartir entre todas las personas que participan recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y también por supuesto te puedes suscribir y dejarte un buen like si te gusta y te sirve la información que estás viendo y también te animo a que te unas a nuestro grupo de canal de telegram ya que por allí vamos compartiendo todo este tipo de promociones siempre y cuando no nos da tiempo a realizar un vídeo ya que todo esto conlleva bastante tiempo Hacemos un poco de scroll y aquí tenemos todas las instrucciones, por defecto vienen en inglés, pero no te preocupes porque si no entiendes mucho inglés te puedes apoyar de la extensión de traductor. Te lo resumo y nos indica que debemos tener nuestro KIC previamente verificado, algo muy importante para poder participar en este tipo de campañas y también nos explica que debemos hacer trading con el par BNB-USDT o también tenemos otros pares como el BNB-Bitcoin, bnb Ethereum, BNB-DAI, etcétera. Te dejaré todos los enlaces abajo y lo puedes revisar por ti mismo al realizar estos trades nos van a ir dando estas tarjetas, debemos completar las 5 para desbloquear esta especial, la que tenemos en la parte superior, en mi caso tengo tres de las cinco que necesitamos y tengo dos, por ejemplo de esta opción, las podemos compartir entre diferentes amigos usuarios, etcétera, esto lo vamos haciendo también dentro del canal de Telegram hay gente que le falta alguna de estas tarjetas y otros de nosotros se las podemos ceder, es muy fácil, simplemente tenemos aquí la opción para enviar o solicitar y funciona a través del ID de Binance es muy muy sencillo te animo a que te unas al grupo por si te falta alguna de ellas por ejemplo en mi caso como puedes ver tengo dos waxing y puedo compartir una de ellas con quien la necesite y para conseguir más tarjetas de este tipo realmente es muy fácil simplemente debemos ir a la opción de trading vamos por ejemplo a clásico aunque tenemos muchas más opciones como futuro y demás todo esto está explicado en las instrucciones que te mencionaba anteriormente. Pero en este caso vamos a buscar la criptomoneda BNB con el par USDT. Para ello la buscamos directamente en la parte superior derecha. Aquí la tenemos, BNB USDT, la seleccionamos. Y simplemente debemos comprar y vender estas criptomonedas por un valor mínimo de 100 dólares. Para ello, como puedes observar, yo tengo 0.51 BNB y lo que voy a hacer es directamente venderlo por USDT. Lo vamos a vender todo al precio de mercado para que nos salte directamente la orden. Y automáticamente... Volveremos a venderlo para adquirir nuevamente el BNB, ya que yo en mi caso estoy acumulando bastante BNB. Ya lo tenemos de nuevo en nuestra cuenta y ahora simplemente volvemos a la ventana anterior, recargamos la página y automáticamente tendremos varias tarjetas más. Aquí lo tenemos, cuatro tarjetas para poder ir desbloqueándolas. Simplemente le damos esta opción y directamente nos va dando las cuatro tarjetas por haber hecho este trade seguimos dándole para ver cuáles más nos da en este caso me está dando todas repetidas la opción de waxing esto a veces es completamente aleatorio tenemos cinco ya vamos repitiéndolas y 6. como te comentaba si vienes al canal de telegram te puedo regalar hasta cinco tarjetas de estas para cinco usuarios y bien acabo de hacer otro trade exactamente lo mismo y como puedes observar ya las tengo todas simplemente le daría la opción de generar carta y automáticamente me dice que ya está, ya la tengo, soy el puesto número 96 dentro de todas las personas que está participando como puedes ver se ha quitado el blanco y negro, ha cobrado color y directamente ya estoy dentro de la opción, dentro del pool de estos 50.000 dólares. Como acabas de ver realmente es súper sencillo participar en este tipo de promociones que nos ofrece el Exchange Binance. De momento somos únicamente 95 personas, es un momento muy bueno, quedan 7 días y 7 horas, te animo a que lo aproveches cuanto antes. En nuestro caso estamos constantemente compartiendo este tipo de promociones que nos ofrece, por ejemplo tenemos para recibir una beca completamente gratis, la están sorteando subimos el vídeo hace muy pocos días también tenemos la opción para ganar mbox lo tenemos por aquí y otras muchas opciones parecidas a estas de ir coleccionando tarjetas por ejemplo también nos pagaron un nft de edición especial por realizar una serie de cuestionarios aquí lo tenemos lo recibí hace un par de semanas aproximadamente y la verdad es que binance tiene palabra y todas estas promociones siempre las acaba pagando poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información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 Por último, realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos Dogecoin y para participar es muy fácil. Simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta promoción de Binance y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.